Muchas gracias, señor alcalde. El artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho universal a la educación y también reconoce la libertad de enseñanza, incluido incluso la libertad de creación de centros docentes dentro del marco constitucional. Queda clarísimo que nuestra Constitución reconoce la posibilidad de crear centros privados, pero, ojo, nuestra Constitución no reconoce la obligatoriedad. ...de la financiación de estos con fondos públicos. Eso no lo reconoce nuestra Constitución. En ningún sitio se reconoce que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados. Miren, hay que apostar por la educación pública. ¿Y por qué hay que apostar por la educación pública? Porque es la única que garantiza equidad y cohesión social. Y porque, además, cada centro público debe tener todos los recursos necesarios... La libertad de elección que ustedes reclaman, diferentes sectores reclaman, no es una cuestión de libertad, es una cuestión de preferencia en la elección. Y, en todo caso, el resultado de esta preferencia sabemos lo que es la segregación escolar. La existencia de una amplia red de conciertos –en nuestra comunidad autónoma todos los conciertos son centros privados– todos los privados son centros concertados, ha generado una roble de centros, todos, todos financiados con dinero público, con dinero público. Esto constituye una anomalía en el sistema europeo, hay que reconocerlo, y según el Consejo Escolar del Estado, la educación concertada recibe más de 6.300 millones de euros al año. A esto se añade, además, que la educación concertada segrega con la consecuente desigualdad que genera. ¿Por qué decimos esto? El 82% del alumnado inmigrante de minorías o con necesidades educativas especiales está en la pública. Solo se ha admitido un 18% en la educación concertada. Miren, es muy comprensible, es muy comprensible que las familias tengan bueno, preferencias a la hora de escolarizar a sus hijos. No entramos en eso. Es muy comprensible y, además, es evidente. ...pero no se puede equipar una preferencia con un derecho. No se puede equiparar una preferencia con un derecho. Por todo ello, este Pleno tiene que tomar una posición. Pero la posición que tiene que tomar es la apuesta por la educación pública. Lo primero, el Ayuntamiento de Salamanca no puede acordar en ningún momento... ...que se ceda suelo municipal para la creación de un centro privado. En segundo, debemos instar a la Junta de Castilla y León... ...para que, de alguna manera, se garanticen plazas públicas suficientes... ...en los nuevos desarrollos urbanísticos. Tercero y fundamental... Hay que revisar la normativa, la normativa del concierto educativo. Y es verdad, tiene que cambiar, porque la normativa tiene que garantizar que la educación concertada solo debe tener exclusivamente un carácter subsidiario. Y hay que suprimir todos aquellos conciertos que no se justifiquen porque hay suficientes platas públicas. Fundamental, hay que instar al Gobierno a que se tome medidas ya para lograr una red pública única de centros única de centros, con la consecuente eliminación progresiva del concierto educativo y, sobre todo, eliminar automáticamente aquellos conciertos en aquellos centros escolares que están segregando por sexos, al igual que acabar con el distrito único, que garantiza en muchos casos que la concertada siga funcionando. Claro, claro, la familia tiene derecho a elegir, si nadie está cuestionando el derecho a la familia a elegir, pero el Estado no tiene la obligación de pagar sus preferencias. Lo que sí que tiene que hacer el Estado es garantizar una red pública fuerte, de calidad con un profesorado que no sufre la precariedad y la incertidumbre. Y en eso debería.